sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al señor de la gloria antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que dios ha preparado para los que le aman pero dios nos la reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de dios